Gran, un gran mito culturalmente y un desconocimiento por sobre todas las cosas en la comunidad. Esa es la idea primaria en realidad, naturalizar eh, este tipo de patologías que en realidad eh, es más el desconocimiento lo que hace que uno tenga miedo y se asocia eh, VIH y se asocia a muerte y hoy por hoy hay muchísimas patologías que en realidad se las podría relacionar directamente a esa palabra y no a HIV, hoy por hoy hay, tra hay tratamiento, hay prevención, hay diferentes estadios también de la enfermedad y eso es lo importante de que todos lo sepamos y, y por sobre todas las cosas, eh, la detección precoz hace que la calidad de vida de estas personas eh, sea como la de cualquier otra. sobre todo para promover la prevención y evitar la marginación que es lo que tanto lleva en este tipo de patologías.